Todo no, que... mami, yo, eh, pero si visto, a... no, mi, me, me, si hubiera visto ¿Lo me, sido viste, lo viste, lo viste? Suerte, lo viste lo viste, mátalo me, me, me, Mátalo, me, me, me, me, me, a la... No, no. a al sí. sí. punto verde no nos debes a matar ni modo, ni modo si se mueren ni modo a lo mejor que conduzca no, déjalo, déjalo, déjalo es moto, así que se descontrola mucho no. corre, corre, corre Aquí, gente aquí hay un mato. no sabes conducir deja de conducir Madre de veras, que asco mataron a mi equipo ni siquiera fue capaz de decir Mira, me mataron, oye, hay un güey aquí Nada, güey pues Son capaces de decirme Nada Mira, tenías escopete ese güey Me voy a recibir Game Invitation great. receive You don't have enough BP Ay, me fa ¿Puedes creer que me falte un solo punto para poder comprar la game, games con un Invitation rate. Que okay, Tenemos que movernos. Justo en el punto azul tenemos que movernos, ¿eh? que... eh, ¿ya? ¡También arduin, mira arriba ¡Tenemos un minuto para hacer eso! Bueno, ya hay que movernos. Están por allá, parece eso dirección. Así. En la escuela no, güey. No, tenemos que ir a la ruina, sí o sí. ¡No mames! Le di, güey. Lo dejé fuera de combate. Ya, bien, bien, bien, bien. Ah, ya. Yeah. Yeah. Y tú lo mataste, ya. Venga, mate. mate, atrás. ¿Están detrás? Sí, sí, sí. ¿Dónde, gato? Ayúdame, pinche. Ahora sí, ¿cómo cambia dentro? No? Mátalo. ya, por... Ahí está el otro el el árbol. En el árbol. Ay, cojito, ¿sí que otro el ¿Dónde está el árbol, ¿No se Dime las coordenadas. ¿no? Ya lo he visto, ya lo he visto, Espérale bien el el Si los matamos, ¿no? Yo le di a la su... sí, Hay otro. Pero, pero... Me pusieron de patita, me pusieron de patita. Aquí atrás hay gente, aquí atrás hay gente. Atrás hay gente? Ya lo maté. Mate bien, bien, bien, bien. Carra, cara, cara. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ya, Mátelo, No tengo, no tengo este... Ya es más, va. Vale. Voy a, a tener... Voy a cambiarle, el... voy a cambiarle el, el, la mira. Claro, claro, claro, claro. Ya, ya, sí, dale. Sí. ¡Mira atrás del árbol! ¿Qué puede? ¿Qué Ya, dale, dale, dale. Ya, bien, bien. bien. Cúbrete, cúbrete, bien, ¿por dónde te moriste, Casco? Lo tengo. Ay, en casa de... Oye, otro número, ahí está uno. No, está pasando, está pasando. Ajá. Ya. No, joder. Ah, 30, tengo. Sí, tengo 210, ¿ve? pero, de seguro ver, su equipo. No, no, no, homies. Están dando, bien, bien, la cabeza, ¿te lo estás ay yo no lo no ahí yo se senté, se yo no ahí se lo está se lo ahí lo está el está culo, está lo lo está lo <laughs> oh, sí. yes! Oh, yeah.